mi gente, Aquí está siendo un día excepcionalmente bello, como pueden ver. Ahí. Vamos camino a a una localización que nos dieron para un nuevo video musical y vamos a ir a cuadrar todo, hacer fotografía de dónde vamos a filmar y todas esas cosas para aprovechar el tiempo. Entonces espero que nos acompañen en este, en este viaje, en este sigo sin encontrar los lugares donde vamos a hacer las tomas de video. voy a seguir buscando, voy a ir hacia, hacia aquella calle de allá a ver si encuentro esto totalmente exacta el lugar indicado para hacer las tomas de video. entonces, síganme en el recorrido. Okay. En el medio de la nada nos encontramos una en tienda de souvenirs. Ahí está. De souvenirs y vamos a entrar a ver qué podemos encontrar ahí para regalar. Estamos acá en la tienda de souvenirs. Pueden ver? Está bien? La línea de papito y yo Ahí está la línea de boquitos ah, Seguimos haciendo un 20 minutos aquí Acá para... dónde está el señor Puede estar el DJ Con los equipos ahí puede estar el DJ con los equipos y hacer toda la, la música en esa parte ahí pueden estar los bailarines en esta toma de pico que se ve desde atrás pero desde ahí de frente está súper genial, pueden haber bailarines uno encima de otro en diferentes ángulos el dron va a volar por toda esa área aquí todo esto aquí va a volar el drone en las diferentes tomas bueno. Todo estuvo por hoy ya. Aquí la moto de popita. Hola. Ya... Hola. <ríe> Hola, aquí soy yo, la moto. Y pues Y sí, no? no? así habla un montón de, de idiomas. ¿Y ¿y ¿y ya terminamos sí? ya el recorrido por hoy ya. La está exhausta. Subió a la montaña. Se tuvo que tirar rodón eh, Cómo se llama esto, entonces ya ya las la montaña la parte de acá que íbamos a hacer las tomas de video ya, ya las seleccioné las tres. O sea, para no perder tiempo entonces, ya la seleccionamos ya para no perder tiempo le hicimos unas cuantas fotografías y ya todas estas redillas Nos falta el otro lugar que vamos a ir a ver ahora, porque en la tarde, tarde vamos a ir a otro lugar y también se lo voy a enseñar para que vean es el trabajo de nosotros que todos piensan que esto es un trabajo de que haces imágenes, las la y tomas ya. Entiendo. Las cosas no funcionan así, este es un trabajo uro. Este proyecto audiovisual no es nada fácil. Todo el mundo desde afuera se ve muy facilito, pero el, el artista te da su música, haces un guión, te pides una idea, dependiendo de la idea que tenga el artista, haces un guión, luego sales a buscar los lugares luego no pasar trabajo, luego no perder tiempo Eso es un tiempo de trabajo que nosotros deberíamos incorporarlo porque hay gasto de gas, hay gasto de comida, hay gasto de un montón de cosas energía, algún día van a reconocer nuestro trabajo so, eh, en la tarde, iremos al segundo, local, al segundo local a terminar ya de averiguar si se puede filmar ahí primero, primero que nada averiguar si se puede filmar en ese lugar segundo lugar, hacerle fotografía donde cuando yo crea que se pueden colocar los instrumentos yo creo que pueden colocarse los bailarines y todas esas cosas Todo eso ya estamos listos así que síganos mañana.